Tiempo de espera, ¿te he dicho alguna vez mi nombre? ¿Conoces la osadía de mis ojos o el tamaño de estas manos que alguna vez acariciaron la vida? ¿Es posible que algún atardecer soñaras junto a mi cuerpo o que hayas escuchado mi voz cercando el temblor de antiguos horizontes, como el crepúsculo de abandonadas estaciones? Sabes que yo también fui de los que entregó sus baluartes a la liturgia de unos labios rojos. Pero, ¿te he dicho alguna vez mi nombre? Mi nombre es aquella vieja aventura por conquistar los silencios cuando aspiraba a comprender a los hombres. El asombro de las horas, la ceniza del tiempo más allá del reloj y las agujas. Mi nombre es la voz del sauzal y las acacias, siempre inclinados hacia la adversidad y al sosiego. Es el canto azul del petirrojo. Mi nombre es un rayo deslumbrante que se oculta en la grieta de sonoras palabras, el dorado simulacro que conduce tras cada puerta a los espejos. Mi nombre se demora en terrazas, de ingrávidas flores o en las altas almenas de la noche, lugares donde todo encuentra su reposo. ¿Te he dicho alguna vez mi nombre? Tiempo de espera, ese es mi nombre.